Bendito Padre, hace tiempo que no hablamos, ya no te menciono, ni nos encontramos, desde aquel día que decidí yo apartarme, se vendió todo mi barco, y no comprendo, si también me porto bien y no comprendo, si siempre doy el cien, con todo me porto bien, pero no busco amistad, las amistades vienen a serme. Porque siempre pierdo, prefiero seguir mi vida maltratando mi instrumento Pocos amigos que en verdad te apoyan y otros que vienen por el dinero, en serio ¿Ah? No sabía qué escribir y me puse a platicar conmigo mismo En eso te recordé y recorté toda la mierda que he soportado solo por ser un niño bueno El de desprecio y engaños un poco de tormento Me dicen todo es normal pero no escuchan tu latido man. A ver, ¿has escuchado tu latido alguna vez? ¿Has aguantado en tu mente fría alguna vez? ¿Has dicho que todo saldrá bien y siempre te decepciona? Padre nuestro que estás en los cielos, si escucha lo que digo, libera a mis conocidos del tormento. Que aguantado y ya me siento bien. Y si me manda prueba, manda la más dura que te dé hace tiempo. Ya me acostumbré santificado. Sea tu nombre, amén hey,